Lo que estamos viendo estamos. es el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto internacional que para el 2025 podría quedar inoperativo para el servicio público porque a un costado se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y para mayores detalles vamos a conversar con Lorena Treyes, ella es vocera de Lima Airport Partner. Lorena. ¿En qué porcentaje está avanzado de la nueva construcción del aeropuerto? El futuro terminal de pasajeros de todos los peruanos, tenemos un 31% de avance. Desde aquí se van a realizar todas las operaciones. A partir de enero del año 2025, y la característica que tiene este terminal es que va a tener en enero del 25 210 mil metros cuadrados. Para que se den una idea, el terminal actual tiene 90 y va a poder atender a una capacidad aproximada de 30 millones de pasajeros. O sea, va a ser prácticamente tres veces más grande que el actual aeropuerto. Exactamente, porque justamente cuando inicia operaciones el, este terminal en enero del 25, en enero del 26 vamos a tener un terminal de 250 mil metros cuadrados que va a tener una. ...capacidad aproximada de 40 millones de pasajeros. La característica de este terminal es que es expandible, es decir, tiene espacio en los lados para crecer en construcción... ...de acuerdo a la demanda de pasajeros que vayamos recibiendo. En el tema de construcción hay que detallar que es antisísmico, es decir, puede resistir a un gran terremoto... ...que se anuncia que podría venir en cualquier momento en Lima. Eh, la prevención es uno de los temas más importantes justamente en la construcción de este nuevo terminal de pasajeros que ha tenido el LAP y obviamente la seguridad de todos los pasajeros. Hemos instalado ya mil aisladores sísmicos sobre la base del sótano del terminal que va a permitir que la infraestructura no se vea afectada en caso de un sismo de gran magnitud y el aeropuerto pueda continuar operando con normalidad y recibir a todos aquellos vuelos humanitarios que puedan venir. Somos un país sísmico y estamos preparados justamente desde el Jorge Chávez para poder continuar con las operaciones. Esto, eh, para hacer realidad, también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un paquete de obras que justamente también va a enlazar con el nuevo ingreso del aeropuerto. ¿Nos puede decir por qué zona va a estar el ingreso ahora? El nuevo ingreso al aeropuerto Jorge Chávez va a ser por el puente Santa Rosa. Es una obra que le corresponde al Estado, que ya sabemos que está bajo la modalidad de obras por impuestos y que se iniciaría en julio de este año. ¿Por qué? Porque en diciembre del 24 ese puente tiene que estar listo para que sea la principal entrada hacia este, este nuevo terminal de pasajeros que va a ser el terminal único que va a funcionar en enero del 25. Mientras tanto, esta infraestructura nueva ya está operando, por ejemplo, la nueva pista de aterrizaje, el nuevo, la nueva torre de control, ya se está familiarizando, digamos, las, los, los pilotos para, para también utilizarlo posteriormente. Estamos trabajando coordinadamente con toda la comunidad aeroportuaria, CORPAC, el MTC, la DGAC, las aerolíneas y ya se ha iniciado desde el primero de abril un periodo de familiarización porque estamos hablando de un nuevo espacio en el Jorge Chávez. Tenemos dos pistas de aterrizaje, una nueva torre de control y a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde funciona la segunda pista. Hemos recibido desde el primero de abril que iniciaron las operaciones a la fecha más de 500 vuelos y más de 60.000 personas han aterrizado. ...en esta segunda pista que ya tiene el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Quisiera destacar que todo el aeropuerto tiene 900 hectáreas de terreno... ...que equivalen al distrito de Miraflores. Y la viene trabajando en una, en una visión de Ciudad aeropuerto... ...donde no solo estamos construyendo un terminal y va a tener las dos pistas... ...sino también una visión futura de hoteles fuera del terminal, dos hoteles que se van a aperturar en el año 25, con un edificio de oficinas, una planta de combustible que justamente estamos construyendo ya en la zona de Gambeta y un parque logístico Callao que también ya estamos construyendo y que va a aperturarse en una primera fase en a diciembre de este año. Esto va a ser uno de los aeropuertos más modernos de Sudamérica. Estamos trabajando para eso. LAP ha invertido más de 2 mil millones de dólares en todas estas obras, que es un aeropuerto que va a ser. Eh, va a estar de la mano con la tecnología y va a ser un aeropuerto que va a ayudar a dinamizar la economía del país y que es un aeropuerto para todos los peruanos y peruanas.